que se convierta en una herramienta de adhesión, que se convierta en una herramienta de activación ciudadana, que se convierta en definitiva en un símbolo de lucha democrática. Que cada ciudadano, cada ciudadana lo haga suyo, que aparezca en todas las gradas, de, no sé, de Arrueta, de Samamés, de Curúa, de Mediterroza o del Sabar, que aparezca en las canchas de baloncesto de La Esconia, de Miribilla, de Nostía, en los festivales de música, en las fábricas, en las universidades, en los hospitales, en las calles... En definitiva, en cualquier lugar y también en cualquier momento... Como una muestra de que la sociedad vasca apuesta activamente por la defensa de los derechos humanos... Apuesta por la resolución, apuesta por la paz sin ningún tipo de demora. Nos van a oír, nos van a ir con el Sarat Y nos van a sentir con el y Chendut, yo denuncio. Ese Sarat se va a oír con mucha fuerza y en muchos lugares de nuestro país. Además, Salat Chendut, yo denuncio, va a hacer suyo el dossier jurídico, eh, respaldado por un centenar de juristas, eh, de abogados y de profesores eh, universitarios, y mediante ello vamos a llevar a la, eh, esa denuncia de, de la vulneración de Derechos a las instituciones europeas. Vamos a conseguir que Europa se implique de una manera más activa de lo que lo está haciendo hasta el momento, en el fin tanto de la dispersión como también en el no-cúmputo de las penas cumplidas en Estados miembros de la Unión Europea. Mediante Salah Chendut, mientras que yo denuncio, cada ciudadano vasco, cada ciudadana vasca, podrá hacer suyo este dossier, y enviarlo a cuantas instituciones o a cuantas personas consideran de interés que deben de conocer un dossier de estas características. También Salah Chendut... Tendrá forma de manifestación y tendrá forma de manifestación la próxima, el 15 de octubre en Donostia, bajo el lema Gaiso Larriya Quechera, eh, presos enfermos a casa. Sin olvidar, por supuesto, la cita del mes de enero, la cita anual del mes de enero y otras iniciativas que se surgiendo de aquí a aquella fecha. Salat Chentute, yo denuncio, quiere ser un proyecto multipacético con iniciativas de diferentes formas, de diferentes características, donde todas y todos se sientan o nos sintamos identificados, donde todos y todas nos sintamos cómodos desde esta diversidad ideológica a la que no nos hemos referido anteriormente. Porque eh, creemos que el respeto de los derechos de las eh, personas presas debe de convertirse en bandera de lucha de todos y cada uno de nosotros y de nosotras, desde la sociedad civil hasta los partidos políticos y sin duda también las instituciones vascas. El paso de sumar voluntades, porque esto no puede ser eh, el objetivo de una parte de la sociedad vasca, sino de todos, porque la paz también es un anhelo para todos y todas en este país. Desde Sari vamos a trabajar en esa dirección. Vamos a intentar construir los puentes necesarios para que nadie quede ajeno a esta dinámica. Zarate y yo denuncio, tiene los condimentos necesarios para lograr esa mayoría social, esa mayoría política, esa mayoría sindical, esa mayoría también institucional, favorable al respeto de los derechos de los presos y de sus familias, se articulen, se activen y ponga este problema en el centro de la agenda política para que este curso sea decisivo en el camino de la superación de este conflicto. Y por último, ¿eh? por último, esperamos un segundo, espero que se. Enseñe, ¿eh? Bueno, por último, eh, nosotros tenemos muchos retos que afrontar y es por esta razón eh, por la que hemos valorado y hemos considerado que tenemos la necesidad de reforzar los cimientos con los que sale eh, nació en su momento para que podamos multiplicar esfuerzos, multiplicar objetivos y también multiplicar eh, resultados. Tenemos el reto de que sale sea aún más fuerte de lo que es en estos momentos. Y para ello, desde hoy hasta la Asamblea eh, General, que celebraremos en el mes de, de febrero, eh, vamos a mm, proponer a distintas personas que se sumen a esta red ciudadana. Eh, por un lado, para lograr que esta red ciudadana que sale eh, esté en cada una de las localidades de nuestro país. Y eh, por otro lado, para conseguir que nuevas incorporaciones, también incorporaciones eh, cualitativas, nos ayuden a ser más eficaces en cuanto a la Interrupción que pretendemos realizar con diferentes sensibilidades y con la sociedad en general. Y esto es lo que os queríamos eh, trasladar con esta nueva eh, campaña. Si en relación a ello o a otra cosa que tenga que ver con Sale, queréis encontrar algo, pues. Sí, bueno, se pone en marcha la campaña y ¿cuáles son las iniciativas más. Bueno, me en qué consiste, aparte de lo de. de... de... Bueno, la campaña ya en marcha, es decir, que este es el festival, el visto de de salida de toda una campaña eh, que va a basarse en, en el lema que hemos eh, explicado, que hemos tatuado como yo eh, y que va a consistir fundamentalmente en que este lema, en forma de un bueno, o acusatorio, esté primero en la mesa de los partidos políticos, en la mesa de las instituciones, por lo tanto vamos a trasladar, como he dicho antes, tanto a los candidatos a la Indacaria como a los partidos políticos que nos presentan. Eh, esta campaña para que lo introduzcan en su agenda política como elemento prioritario, pero también vamos a repartir miles eh, de carteles de estas características, de elementos de estas características, para que cualquier ciudadano, en cualquier momento, en cualquier lugar, he hablado antes de las de, canchas deportivas, puede ser en la calle, en cualquier lugar, pueda levantar el dedo y anunciar esa la que yo denuncio. Todas estas vulneraciones. Por lo tanto, es una campaña que durará mínimamente hasta la manifestación de, de enero, eh, que es la manifestación que anualmente convoca. convoca... Sí.